Bueno, acaban de llegar la agrupación musical de Marbella aquí a la cabeza, Pepe, que es un, un amor de persona. Y cómo atrae Mira, la, por la música, el amor por la música, toda la gente joven que se acaba de bajar de este autobús que viene de Marbella y me encanta porque viene con un ánimo, no han dejado de tocar el tambor y es que tienen ganas, es que son increíbles. Que están la, bien, muy, buena, muy buenas tardes. Lo primero eh, agradecer una vez más que, en el que hagáis la cobertura de esta de nosotros, ¿no? Como siempre al pie del cañón, siempre pendiente de nosotros y eso es de agradecer, ¿no? ...pues la verdad que contentos, felices pues de estar en San Pedro... ...comenzamos las navidades, llevamos mucho tiempo con bueno, preparativos... ...con temas navideños, con muchas cosillas... ...y entonces pues bueno, hoy damos pistoletazo de salida... ...a todo lo que será los actos nuestros de aquí a, a que termine... Eh, las navidades ¿no? ...que acabará el día 5 con la cabalgata de Reyes... ...y bueno, pues, pues encantado de, pues, bueno, de poder vivir un año más ¿no? y, ...y estar en, la, en plena calle con toda normalidad". Pero para el día de hoy, que tema bien preparado. Bueno, hoy venimos, un, para, venimos diversos popurrí, tenemos ven, los mail de Christmas, llevamos temas, todo, todo el tema navideño, ¿no? Desde aquí, en nuestros primeros pasacalles que daremos, pues serán todos temas navideños muy conocidos, además. Hemos montado algunos popurrí de, de, de años atrás muy, muy bonitos, que ahora lo podréis escuchar. Y la verdad es que, que con mucho trabajo, con mucho trabajo. ¿Cuál es tu deseo para esta fiesta? Para todo el mundo general. Bueno, mi deseo para esta fiesta es que sobre todo tengamos salud, que ya hemos visto lo que nos hemos pasado atrás y sobre todo salud. No primo, Teniendo salud hay fuerzas para trabajar, hay fuerzas para seguir adelante, sin salud poco podemos hacer. Así que mi, mi deseo para esta fiesta es que tengamos salud, que gocemos de salud, sobre todo que tengamos humildad, que seamos un poquito más pacientes en todas las cosas en la vida y sobre todo que nos llevemos bien, ¿no? que es importante también a atendernos felices fiestas creo que te vamos a ver mucho sí, sí, y eso claro. esperamos sí, y bueno estos chicos que son fabulosos y qué buen trabajo que hace pepe con ellos enhorabuena muchísimas gracias a vosotros siempre por, por estar con, acompañándonos a nosotros muchas gracias a vosotros <risa> Estamos en tiempo de Adviento y también tiempo de comienzos de las fiestas navideñas y hoy estamos en San Pedro. ...donde ya comenzamos con los preparativos... Eh, ...desde aquí, desde Cuatro Vientos... ...donde vemos también a esta banda musical de Marbella... Que ...acaban de llegar en autobús... ...un montón de chicos jóvenes con mucha ilusión... ...que van a transmitir a todo el público asistente... ...a todo el mundo su energía... ...los va a transmitir la música... ...y eso nos va a hacer, verdad, un poquito mejores... ¿eh? ...con la música ya sabéis que es algo lindo... ...y que nos va a hacer sentirnos fenomenal... ...y el que no tenga el espíritu navideño... ...yo creo que ya escuchándolos a ellos... ...se le va también a inspirar... ...este buen hacer y este buen espíritu para todos... ...y vamos ahora a verlos salir, este pasacalle... ...que va a tener lugar ahora... ...con todas las calles, en todas las calles principales... ...de San Pedro de Alcántara". Bueno, vamos a preguntarle a algún miembro de la agrupación. ¿Cómo vivís este momento, chicos, que empieza ya casi la Navidad de bombíspera? Tenemos todas muchas ganas ya de los pasacalles, los Reyes, Navidad, Papá Noel, todas estas cosas. A, a nosotros nos encanta. Bueno, ¿hace mucho tiempo que entraste en esta banda musical? Tres años y medio, mayo de 2019. ¿Y te gusta la copeta? ¿no? Se queda bien esto, ¿no? Los sí. pulmones los tienen que tener bien. Por suerte ¿no? sí. <risa> Bueno, muchas gracias por hacernos pasar un rato agradable a todos, ¿eh? Vamos a preguntar también, ¿hay otra trompeta? Sí. ¿Alguien? Yo mucho tiempo en la banda. yo llevo de chiquitito, la verdad. Llevo bastantes años. Ilusión para celebrar las fiestas. Hombre, la verdad, llevamos ya muchos años. No podemos celebrar como Dios manda, del tema de la pandemia y demás, y ahora podemos celebrar como Dios manda. Para la calle y demás, ya. Ilusión para los niños, también, para que lo vean los caramelos. Los reyes y todo eso. Hola Carla, ¿qué tal? Pero bueno, ¿tú cuántos años tienes? Tengo nueve. ¿Y ya estás en la banda de tocar la trompeta hace mucho ya? Sí. Bueno, ¿se ¿Te da bien el instrumento que más te gusta? Sí. ¿Tienes ilusión por los reyes, por las Navidades, por las fiestas? Claro. ¿Sí? ¿Ya tienes pensado lo que vas a pedir estas fiestas? Re tengo Regolín Regolán. ¿Lo tienes todavía ahí, no? Sí. Pero no mucho cosa, ¿no? ¿no? Nada, no. es necesario. Y justo, ¿no? Ya nada, que vaya todo bien esta va? fiesta. Gracias.